Hola, día 4 de este cuaderno de Pitágoras Hoy le llamo al día de incidencia acumulada Hay quien no entiende nada Porque vamos a poner un vídeo que se ha hecho muy viral La gente está dudando de lo que está pasando De la cantidad de fallecidos Si no cuadran las cuentas Y vamos a ver un vídeo No tengo aquí al autor Pero tengo el, el vídeo, aquí no pone el, el nombre Si lo conocéis me lo ponéis por aquí Y básicamente... Habla de la incidencia acumulada de Asturias Que oscila entre 312 247 es el mínimo y el máximo 1000 Entonces dice, venga, vamos a asumir el peor de los casos Que tenemos 1000 de incidencia acumulada Por tanto, 1000 casos de 100.000 habitantes Y que la mortalidad del COVID es de 1 Vamos a decir 0,6 que dice la OMS por ciento Pues vamos a decir 1% al alza De la gente que enferma por COVID eh, fallece entonces hace una regla de 3, dice: Pues bueno, pues si el 1% está ¿Eh? contagiado. Esto es de aquí arriba, ¿eh? uno de cada 100. Uno de cada, de cada 100, 100, 100 se contagia. Uno, uno, uno, de se 100, 100 se uno, uno de cada 100 se, se muere. Cuando pues, en la población de Asturias se morirá. de Entonces, Uno no, de cada 10.000. Vale, voy a adelantar un poquito. Que si aplicamos esta Y si cuenta, hay uno uno, un uno millón uno, de habitantes en Asturias, ¿cuántos se morirán? Uno. Pues uno de cada 10.000 que ¿Eh? dividimos entre 10.000, pues nos daría que con poco más de 100 muertos.. ¿Y te sale 100 fallecidos? Se salta esta cuenta. ¿Es correcto? ¿Es correcto? No cuadra. No cuadra. No cuadra. No cuadra. Quiero decir, con no. todos los datos, con el peor de los escenarios posibles, se acaba el mundo, 100 muertos daría pasturias. 100, no los que estáis poniendo ahora mismo. Ah, no. Todo ¿Con mentira. esto? Nadie muere. ¿Con esto? que es la cuarta parte, que estaría aquí entre cuatro, que saldría 25. Eh, cuidado. Con esto queréis cerrar la región, queréis parar los bares, queréis parar las tiendas, matéis a la gente de hambre, ponéis a la gente negra. Generáis tanto miedo que hacéis lo que queréis con la gente. Y esa es vuestra política. No la del bienestar, ni la de nada de nada. Simplemente... Se, se risa, se risa. Miedo. Y aquí está escrito. Cualquiera lo puede hacer en su casa. Es simplemente sí, es... En matemática muy sencilla. Regla Hay de tres. Porcentajes y punto. Y multiplicar y dividir. Sin más. Cada uno lo puede hacer. Siguiente vídeo. Y cada uno que saque su conclusión. Así no que... quiero más vídeo. Gracias. Bueno, esto es un, un clásico ejemplo de no haber entendido lo que es la incidencia acumulada. Vamos a poner aquí la ecuación de la incidencia acumulada. Es directamente el número de casos en los últimos, últimos 14 días... Por 100.000 personas entre la población Para poder comparar territorios y zonas y países Y todo esto con un, una medida como la incidencia acumulada Es cierto que la incidencia acumulada, por ejemplo, que sea 500 Quiere decir que 0,5% de la población en ese lugar Más o menos, porque no se hacen las PCRs a todo el mundo Y no es aleatorio tampoco Pero más o menos, si es IA igual a 500 Quiere decir que el 0,5% de la población de ese lugar Está contagiada por tanto, se puede aplicar la regla de tres. Cuánta gente de la población Va a fallecer Es una estimación muy gruesa No es una estimación muy fina eh, en, eso, en ese tiempo de, esa, de esos contagiados Cuántos van a acabar falleciendo Que ya digo que hay que distribuir En asintomáticos, en poblaciones de riesgo A ver cuántos han contagiado de ese tipo de gente Pero bueno, la regla de tres es sencilla Entonces, los 100 fallecidos Que dice aquí el amigo me Voy a poner aquí a pantalla completa, como él los 100 fallecidos que hace aquí el amigo Está bien calculado Pero solamente es en esos 14 días En esa recogida de datos de la incidencia acumulada Así que tener muy en cuenta los datos que nos rodean Dudar está muy bien es muy, El escepticismo es muy científico Y hay que ser así Pero tampoco os penséis Con el efecto de, de Dunning-Kruger que, que sabemos más de lo que sabemos En realidad esto es un clásico ejemplo De no haber entendido lo que es la incidencia acumulada Hay 100 fallecidos en ese momento de la pandemia, pero la gente, la curva de incidencia acumulada sigue aumentando y se tiene que ir readaptando, por eso hay fallecidos todos los días, no solamente el día que, que ha recogido este hombre la información. Es un problema de regla de tres y también de, de comprensión lectora. Hay una parte de comprensión lectora aquí importante. Así que, nada, hoy quería compartir este vídeo. Mañana vamos a hablar de comunidades autónomas. Otro día, si queréis decirme que hablemos de algún país en concreto, de Sudamérica de Latinoamérica en general o del mundo, hablamos también, queremos hablar de Europa, pero bueno, hoy con esto ya está bien. Seguimos mañana, mañana más o menos por menos.